Celebran su día primero, el científico, el obrero y el guajiro de a caballo. A combatir sin desmayo, nos enseñó el comandante. Y en honor a ese gigante, por una Cuba feliz, actuemos como país.